Acabo de reunirme con los secretarios generales de la UGT y de las Comisiones Obreras de Madrid Hemos charlado sobre la situación de la crisis en la Comunidad de Madrid, sobre el empleo público, sobre los trabajadores de la sanidad y también sobre la educación, entre otras muchas cosas. Hemos encontrado mucha sintonía en la necesidad de que el Gobierno de Ayuso se adelante a la crisis económica que viene y ponga en marcha cuanto antes un plan de rescate para que la factura no la vuelvan a pagar los mismos de siempre. En este sentido, hemos coincidido en la necesidad de implementar una renta de cuarentena autonómica que proteja a las personas que se han quedado sin ingresos en estos momentos. También estamos de acuerdo en que en este momento de esfuerzo nacional extraordinario, todos debemos arrimar el hombro, también los más privilegiados y por ello se tienen que acabar los regalos fiscales en la Comunidad de Madrid. Por eso les hemos trasladado nuestra propuesta de una tasa COVID madrileña, que acabe con la bonificación del impuesto de patrimonio. Agradezco mucho a los sindicatos su disposición a mantener un canal de comunicación abierto mientras dure la crisis para compartir información y propuestas, justamente en contraste con la actitud del Gobierno de Ayuso, cada vez más bunkerizado y contrario a dar explicaciones.